Tenemos, por ejemplo, en Tarija, que es el departamento que mayor población vacunable ya tiene eh, inmunizada, tienen ellos al 56% con primera dosis, 40% con pauta completa, Santa Cruz, 45% con primera dosis, 33% con pauta completa, Potosí, 26% con primera dosis, 16% con pauta completa, Pando, 47% con primera dosis y 28% con pauta completa. Oruro, 43% con primera dosis y 29% con pauta completa. La Paz, 35% con primera dosis y 26% con pauta completa. A tiempo de hacer conocer el porcentaje de personas inmunizadas en cada uno de los departamentos del país, la viceministra de Promoción y Vigilancia Epidemiológica, María René Castro, exhortó a las gobernaciones y alcaldías a cumplir con los roles asignados para cada nivel de gobierno en el marco de la estrategia de lucha contra el COVID-19. Resaltó la dotación de vacunas, pruebas y medicamentos que se distribuyen de manera gratuita a las regiones ven tienen que llegar con las segundas dosis, se les han dado vacunas, tienen las vacunas en el departamento. Ahora es importante destacar también la actividad de Potosí, 26% con primera dosis, son, números, son cifras muy bajas. Y destacar mucho la actividad de Tarija con un 56% de población vacunable ya inmunizada. Por lo tanto, a nivel nacional tenemos el 41% del total de la población vacunable y ya cuentan al menos con la primera dosis. Asimismo pidió a la población a no caer en la desinformación sobre las vacunas. En algunos departamentos hemos visto a los movimientos antivacunas moverse, desinformar, mentirle a la gente. Decirle que se van a convertir hombres lobo, hablan hasta de que se van a quedar estériles y otras cosas que son falsas. Señaló que el gobierno lanzó una política muy clara para combatir la pandemia, que parte de distribuir gratuitamente a todos los departamentos, a todos los municipios los tests, las pruebas antígeno nasal, para que en 15 minutos uno pueda saber si tiene o no el coronavirus y así tratarse oportunamente.